Ana Rita Vélez, residente en el barrio David del municipio de Villarriba, denunció que un hombre a quien solo identifica como niño el brujo, amenaza constantemente con matar a su hijo menor de edad de apenas 12 años. El esposo mío es un hombre que no da problemas, conocido en el barrio y en Villarriba entero como un hombre de trabajo. Me da, ya yo, ya yo no encuentro qué hacer, evitando, porque yo soy una mujer que visito la iglesia. ¿Evitando, profesor? evitando no tener problemas, porque él va y, y me acecha al niño, me lo agrede en el camino, me le dice que me le va a dar con un colín. ¿Cuándo usted dice él a quién se dar? A niño, al nombrado niño el brujo, así es que lo conocemos en el barrio. Nosotros vivimos a distancia, que no, es, no hay para qué él molestarme a mí. Los niños juegan pelota Como todos los niños Juegan pelota Él parece que no le gusta verlo Por el entorno de él Él es una persona problemática Que todo le molesta Como dicen por ahí Que todo le hiere eh, Y nada le huele Entonces El niño mío estaba en la casa bañándose, salió al colmadón de los amigos, los amiguitos de su edad. El niño va a la casa y me dice, Yesenia, Luis, ay niño, me cayó atrás con un colín. mi Cordero, NTN, su noticiero regional.